En este último episodio tomaré una fotografía TIFF x rectangular, le inyectaré metadatos para poderla subir a redes sociales a través de Exif Fixer. Te mostraré qué tan fácil es subir la foto a Google Maps y luego insertarla en mi blog hecho con WordPress. Si no has visto los videos anteriores de esta saga, te los dejo aquí arriba y además te dejo el enlace de descargas de todos los archivos y recursos usados en este episodio. ¡Empecemos! Bueno, pero acá tengo todavía otro problema cuando guardamos en la versión JPG. A ver, por aquí nos pide el, cuál sería la calidad. mole 12. Guardamos. Y el problema que yo les quería comentar de la foto que hemos guardado acá es que si yo la voy a subir a facebook no va a interpretarse como una fotografía 360 esto es porque le está haciendo falta la metadata esa metadata yo la saco con un programa llamado Exif. Fixer, Exit Fixer es un programa gratuito que pueden descargar con el que van a poder trabajar la metadata de las imágenes. La metadata es la data que está sobre la imagen y la que le va a decir a distintas redes sociales como Yahoo, eh, en Flickr, en Facebook que esto es una fotografía de 360 grados. Y miren que es muy simple. Abrimos Exit Fixer y sobre esta área vamos a Trasladar la imagen, esa imagen es interpretada acá por Exit Fixer. Eh, Solo quitarle esto de incluir. Eh, cámaras falsas datos de cámaras falsas, esto lo usaba eh, este, esta herramienta para ponerle datos de Ricoh Teta, sobre todo en una época inicial de Facebook en donde solamente las fotografías tomadas con Ricoh Teta eran reconocidas como fotografías 360, pero esto ya no es necesario, simplemente le digo acá, a, hago clic en el botón Add Metadata eh, entonces se me genera acá esta pantallita y miren lo, lo curioso ha generado un archivo llamado jpg original que es el archivo del cual partimos y nos ha grabado un nuevo archivo con el mismo nombre que ya teníamos y este archivo es el que tiene la metadata entonces usualmente yo lo que hago es borrar este archivo de acá abajo y este es el que voy a subir a redes sociales una pregunta muy común que me llega es cómo subo las fotografías 360 al, a la ficha de google maps o a google maps bueno es tan simple como entrar google.com slash maps pero debes estar logueado con tu usuario de google en este caso estoy logueado como mario arroba y voy a buscar el sitio en cuestión que se llama caño cristales aquí aparece caño cristales hago clic en él y por aquí abajo me sale la opción añadir una foto, a veces no sale, esto hay que tenerlo claro, a veces no sale esta opción, pero en la mayoría de ocasiones sale, y bueno, si dice añadir foto, pues miren, es tan simple como decirle añadir foto, vengo acá, donde tengo la fotografía JPG que acabamos de crear, pero con los metadatos EXIF, ojo con eso, subo la fotografía, listo, no hay problema, ha quedado subida y en unos momentos va a aparecerme dentro de las fotos que yo he subido como colaborador o como local guide que le llaman esta plataforma entonces eh, si ustedes quieren corroborarlo recuerden estar logueados deben entrar donde dice tus contribuciones y en la parte donde dice fotos en un momento va a aparecer la fotografía que acabamos de subir. Aquí me aparecen las últimas que he subido, entonces vamos a esperar unos minutos hasta que me aparezca aquí abajo. Pues no ha pasado ni un minuto y ya nos aparece aquí en la parte inferior. Aquí está nuestra fotografía de caño cristales. Si queremos corroborar, hacemos clic acá. Y ahí estuvo. Esta es nuestra foto de caño cristales subida al portal google maps a la ficha justamente de caño cristales ahí está nuestro destello la parte inferior la parte de arriba y si yo quisiera incluir esta fotografía dentro de un blog dentro de una página web dentro de un wordpress eh, sería tan sencillo como venir a estos tres puntos que tenemos acá y decirle compartir o insertar la imagen le decimos insertar eh, un mapa entonces aquí ya podemos copiar el código html que es el código de embebido que es el que nos llevamos a nuestra página web vamos a hacerlo yo tengo justamente un blog de caño cristales vamos a ir a este blog y vamos a hacer el ejemplo de cómo incluir esta fotografía dentro de este blog y una vez en Wordpress, entonces vamos a Entradas, Añadir Nueva Entrada. Bueno, podrías también incluirlo dentro de alguna página que ya exista. Entonces aquí le voy a colocar, uh, por ejemplo, Workshop de Fotografía en Caño Cristales. Caño Cristales. Acá todavía no estoy utilizando la nueva versión de Gutenberg, que hace parte de la nueva versión de Wordpress. Pero no importa, tanto en Gutenberg como acá... Lo importante es que, como ya hemos copiado el HTML, que es este código que aparece acá, pues vamos acá, le decimos HTML y pegamos. Esto igual lo podemos hacer en Gutenberg. Y entonces voy a colocar acá algún texto que diga: Esta fue la fotografía de mi primer workshop acá en Ufizales en septiembre de 2012. Uh, ¿cómo pasa el tiempo? Aquí está. Ha quedado totalmente inmersa dentro de mi sitio y acá mis queridos estudiantes se dan cuenta y queda totalmente inmerso con la posibilidad de ampliar y listo ahí está sin habernos gastado un solo centavo en pano tour muy bien, así es como hemos llevado la fotografía de caño cristales, desde los archivos RAW hasta la publicación en Google Maps y en mi sitio web. Espero que haya sido de utilidad toda esta saga y que te haya aportado algunas ideas valiosas para tu trabajo en fotografía panorámica. Quédate viendo más videos de este canal que están buenísimos aquí, estos videos de acá y no te olvides que como siempre… Te veo en 5.